Bienvenidos. Ya aprendimos a utilizar las integrales iteradas para calcular áreas planas, así como el primer y segundo momentos de área y centroides. Estos parámetros se utilizan ampliamente en diferentes ámbitos de la ingeniería, como el análisis estructural de vigas y columnas, análisis dinámico de cuerpos rígidos rotacionales, análisis de fuerzas hidrostáticas sobre cuerpos sumergidos, y la estabilidad de cuerpos flotantes, por mencionar algunos. El problema que resolveremos hoy es muy común en la mecánica de fluidos. Se requiere determinar la fuerza resultante que ejerce el agua y su punto de aplicación sobre la compuerta mostrada en la figura. El perfil de la compuerta está formado por dos funciones, la función constante g de X igual a 4, y la función cuadrática f de x igual a x cuadrada la fuerza resultante sobre una superficie sumergida se calcula como el peso específico multiplicado por su longitud al centro de gravedad y multiplicado por el área de la compuerta la altura al centro de presión se determina como la suma de la longitud al centro de gravedad más la razón entre el momento de inercia alrededor del eje centroidal de la compuerta dividido entre la longitud al centro de gravedad multiplicado por el área de la compuerta. La longitud al centro de gravedad es la suma de la longitud L más la altura Yc. Y testada es la altura al centroide de la compuerta, medida desde el origen de coordenadas. Y sub c será la diferencia entre 4 menos la altura y testada Entonces, tal como pueden observar, será necesario conocer el centroide vertical de la compuerta Así como su área y momento de inercia En distintas fuentes de información podemos encontrar fórmulas para calcular parámetros para distintas formas geométricas Como un cuadrado, rectángulo, círculo, semicírculo triángulo e incluso elipse pero no encontraremos las fórmulas para el perfil de la compuerta de este problema he aquí la importancia de saber calcular estos parámetros cuando no están en tablas así haremos uso de las integrales iteradas para calcular estos parámetros que son absolutamente necesarios para resolver el problema al que nos enfrentamos primero calcularemos el área de la compuerta tal como lo hemos hecho anteriormente nos apoyamos de GeoGebra, para obtener los resultados rápidamente. Al graficar ambas funciones, se ve que los límites superior e inferior de integración en la dirección vertical son 4 y x cuadrada, respectivamente. Mientras que los límites inferior y superior para integrar en la dirección horizontal son menos 2 y 2, respectivamente. El área de la compuerta es a igual a 32 tercios metros cuadrados lo que equivale a 10.666 metros cuadrados Enseguida calculamos la altura centroidal Y testada a partir del origen de coordenadas Los límites de integración son los mismos empleados para calcular el área de la compuerta Primero calculamos el numerador que es el primer momento de área el resultado obtenido se divide entre el área de la compuerta y obtenemos así la altura y testada que es igual a 2.4 metros. El último parámetro de la compuerta a calcular es su momento de inercia alrededor de su eje centroidal X. Para calcularlo es necesario mover el origen de coordenadas para que coincida con el eje centroidal X de la compuerta. De esta manera los límites de integración en la dirección vertical se modifican, siendo el límite inferior x cuadrada menos 2.4 y el superior y sub c igual a 1.6. El resultado es un momento de inercia igual a 2048 en 375 metros cuartos, lo que equivale a 11.702 metros cuartos. La longitud al centro de gravedad es 11.6 metros. La profundidad a la que actúa la fuerza resultante es 11.694 metros. El centro de presión siempre está un poco más abajo que el centro de gravedad. La fuerza resultante que actúa sobre la compuerta es 1.21 MN. Como actividad de repaso resolverán de forma manual en su cuaderno las tres integrales presentadas. Con esto concluimos este ejemplo de aplicación. Gracias por su atención.